Lamentablemente esta semana nos hemos visto conmovidos por un nuevo asesinato, un nuevo homicidio, en este caso el de un policía que estaba cumpliendo con su deber y que al salvar a, a civiles perdió su vida. Acá no valen las excusas, no valen las explicaciones como está acostumbrado a ser el ministro del interior, explicar, decir que eh, como a manera de justificación, que por ejemplo uno de los menores que mataron al repartidor de gas era hijo de este, fulano mengano. La verdad que realmente esas cosas no, no importan. Acá lo que importa es que estamos viviendo una gran inseguridad. Y, y lo que tenemos que reclamar es que se eviten esas situaciones. No puede ser que no se pueda trabajar, que no se pueda andar en la calle, que no se pueda ir a correr una jubilación, que no se puede pedir una garrafa. No puede ser. No puede ser que los menores hagan lo que hacen y que muy sueltos de cuerpo expresen que lo hacen porque, porque necesitan plata, porque no llegan a fin de mes. ¿Cuántos uruguayos hay que no llegan a fin de mes y no salen a delinquir? Y además indigna saber que esos mismos menores, como por ejemplo los que actuaron en el atraco del Correo de Positos, uno de ellos ya había cometido un homicidio hace dos años Estuvo 10 meses encerrado en el lugar del Linau y se fue. Y ahora vuelve a cometer otro homicidio. Como hay tantos, como hay tantos ejemplos de menores que son plenamente conscientes de lo que hacen, que tienen la conciencia de buscar en la página web de si el correo tenía plata o no, si estaba pagando esas jubilaciones y pensiones ese día, de buscar a los cómplices, de organizarse, de ir a comprar un arma y de... Cometer el atraco y dar muerte a una persona que está defendiendo a la sociedad. Realmente se ha perdido muchísimo tiempo, se han perdido vidas. Y si nosotros todos hubiésemos legislado, hubiésemos votado leyes que fueran más duras con quienes cometen estos hechos atroces, seguramente estarían pensándolo dos veces y no fuera tan fácil, tan a bajo costo como es para los delincuentes hacer lo que hace. Se han perdido vidas, se han perdido mucho tiempo y esperemos que la ceguera ideológica que ha tenido el Frente Amplio la cambie o si no, que ustedes nos ayuden para cambiar el gobierno y en el próximo periodo hacer lo que hace rato tendríamos que haber hecho. Hasta la próxima.